Hoy nuestro campo de chi es muy potente. Yeah. Everybody, open heart, enjoy this beautiful chi Todos con el corazón abierto disfrutamos de este bello campo de chi. Just, uh, open heart, Solo merge into this abre tu corazón y fúndete en este poderoso campo de chi. Hello everybody. Hola a todos. Merry Christmas. Feliz Navidad. Open the happy heart. Abraham's corazón feliz. Merge with the world wise, Big Chinen Chikon Chifield. Y funda en este campo grande de Chinen Feel consciousness is very pure. Sentimos que la conciencia es muy pura. Very clear. Muy clara. Consciousness merge together heart to heart. Las conciencias se funden oh, juntas. awakening empty consciousness corazón a corazón creando un campo de conciencia muy feliz y muy grande. Our love, Sentimos que en el interior de nuestro corazón one. y la información yes, de is amor universal one. es una unidad. Information y constituye así un campo de conciencia y de información Why muy potente. Es un campo de chi infinito. A pure, clear consciousness field. Un campo de conciencia puro y claro. And one, infinite, universal love un solo uh, with campo de amor universal y de información. Y esos tres se funden juntos como una unidad. Pure consciousness, uh, is conciencia pura está, la información, en el está en la, pura. la información está en la conciencia pura es una integridad completa en tiempos de navidad uh, many, many people, the world, muchas muchas personas is a, en el mundo, tienen abierto su corazón y están más relajados. Tienen más capacidad de disfrutar. Esto es muy positivo. Porque en todo el mundo se forma un... Campo de Chi, de conciencia y de información muy positivo. So, everybody heart, heart together. Todos We juntos, one big global heart. corazón a corazón, estamos creando un gran corazón global. Inside, y en lo profundo, Merry Christmas. decimos Feliz Navidad. Merry Christmas to everybody Feliz Navidad para todos everybody our practice todos en el grupo de, Merry de práctica. Christmas to all humans, Feliz Navidad para toda la humanidad les enviamos buena información. Amamos a todos. En pocos días, el año nuevo comenzará, y vamos a decir, feliz año nuevo para todos, feliz año nuevo deseamos para todos, y usamos este poderoso campo de conciencia para dar la mejor información, To everybody, a todos, in this whole new year, a todos, 2021. en este nuevo año 2021. La conciencia va más allá del espacio-tiempo. Espacio good information, very good information. The whole year. Llevando muy buena información a todo el año. 365 days. 365 días, todos los días, well, okay. todo el tiempo. Los llenamos de buena información. Yeah. Universal agua goes through, fill up the whole time space. The next year, the la new información year. de universal de amor universal llena todo el espacio-tiempo de todo el año nuevo so this is, uh, the entire information. esta completud de información so in year, sentimos in year, que en el año nuevo To empty, Todas las conciencias se van a mantener en un estado estable y feliz. Vamos a mejorar el estado de la conciencia pura. The inside, the chi. The el chi en el cuerpo de todos es abundante. More se hace más abundante, sí, become more harmonious. el chi se vuelve más armonioso, sí, become pure and, uh, el chi se vuelve puro y fluye mejor. The whole body becomes stronger. Todo el cuerpo flexible, se vuelve fuerte. Flexible Flexible y más saludable. The family chi field becomes more harmonious. El campo de chi de la familia se vuelve más armonioso. Juntos damos buena información a todo, mundo, a todo el mundo. A todo el mundo y a toda la conciencia humana para que se vuelva más armoniosa. El coronavirus desaparece. Your consciousness goes the whole La conciencia pura va a través de todo el mundo y el coronavirus desaparece. ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente piensa, desaparece. Piensa que desaparece directamente. Todo el año se Everything. vuelve muy pacífico, armonioso y saludable. Estamos dando esta información potente para el beneficio individual y de todo el mundo. Okay, due to the Germany, Germany, German Germany, Germany, Hoy la asociación de Germany, Germany, Germany, Germany, Germany, Germany, Germany, Germany, to... me Germany, Germany, Germany, to Germany, a practicar Please, con todos y a guiar a todo el mundo peace, para traer felicidad, paz, salud the love to the world. y amor universal a todo el mundo. everybody now your Ahora nos mantenemos en el estado de conciencia más puro. If we want to give the the best queremos darle al mundo el mejor regalo. We have to in the best our y si queremos hacerlo, debemos mantenernos en nuestro mejor estado de conciencia. When our inside is pure clear. Nuestro interior está puro y claro. and full of universal love. And lleno de amor universal. We just need to have a simple connection with, the, with everybody. Solo necesitamos. With the world tener una conexión inmediata o fácil con todas las personas y con todo el mundo. Feel the whole world is in your y luego es sentir que todo el mundo está en tu conciencia. Uh, y nuestras conciencias And to the level. juntas, se juntan, conectas, conectan y se funden en ese nivel de alta pureza. Nos relajamos. Siente la belleza y poder que tiene esto. Yeah, experimentamos este estado y disfrutamos de este estado con una sonrisa, muy felices. Everybody know? Todos sabemos? Give you the word. Happy information que cuando damos la información word, de felicidad al mundo, feedback, el feedback de la información de, de alegría, words, de felicidad, words, de felicidad words, llega. Entonces, cuando tú sonríes al mundo, la sonrisa del mundo te llega. If you, if you si word, tú estás enfadado word, con el mundo, el mundo se enfada contigo. ¿Por qué? Porque tú y el mundo realmente son uno. Cuando decimos esta frase de forma separada en un estado de dualidad, pero incluso la dualidad es solo una, una unidad. En la conciencia es así. Cuando estás feliz, la información de felicidad de tu conciencia se siembra en todo el mundo. At the same time, your pure the happy information. Y al mismo tiempo, tu conciencia pura está recibiendo you know esa información. Tú sabes de esta información de felicidad. ¿Todos you know you están contentos ahora? Yeah, you know, ¿Saben que están contentos? Sí, ustedes lo saben claramente. ¿De dónde viene esa felicidad? Desde lo más profundo de nuestro de nuestro corazón. Y recibimos. Y recibimos esa información de felicidad desde lo más profundo, desde nuestro corazón. The pure unconditional happiness. Y entonces cuando observamos, el observador se funde con esa información de felicidad profunda y se vuelve en uno. Especialmente en los días de Navidad. Incluso aunque haya muchas dificultades en todo el mundo. Pero la conciencia humana entra en un estado de mayor felicidad relativa. De mayor alegría. Y por tanto es un muy buen momento para usar esa información para nuestra vida y para beneficiar a todo el mundo. Después de que lo sabemos, conscientemente nos fundimos con todo el mundo e intensificamos la información de felicidad para crear armonía. La nosotros conscientemente experimentamos que nosotros y el mundo somos uno. Solo necesitamos fundirnos con todo el mundo. Y activamente, positivamente, usar nuestro campo de conciencia para intensificar la información de felicidad Before, in Junsinghua Center en el centro Juaxia antes when there is the, there was a big celebration remember country or world cuando había una gran celebración, todo, el doctor Pang siempre merge, oh, nos decía que nos fundiéramos con ese campo de conciencia y de chi positivo y grande. Creo que si explico más, pueden entender esto, este sentido del campo de Chi. Por ejemplo, Por ejemplo en un grupo de personas, si todo el mundo está contento, jajajaja, contento, alegre, se formará un campo de chi muy feliz y muy armonioso, y un campo de conciencia, armonioso y feliz. Si hay un bebé en ese campo, el bebé también estará muy feliz. El bebé podrá estar muy bien en ese campo. Si en un grupo de personas todo el mundo está sufriendo y enfadado, Cuando tú estás en ese campo, te sentirás incómodo. La información va a actuar directamente en nuestra vida. You there, y si ponemos a un bebé, el bebé solo va a llorar. A llorar. Uh, el bebé va a tener miedo y, y se va a sentir incómodo. Okay. Y si Now tú lo entiendes, entiendes esto. Sientes la importancia de ese campo de Chi. Yeah. Y usarás ese campo potente and de and Chi activity. y activamente y activamente vas a mejorar ese campo de Chi. Nos mantenemos en este estado de conciencia pura. Y desde lo más profundo del corazón. Desde lo profundo el corazón se abre, sonriendo. Siente que esa felicidad va a través de todo el cuerpo de Chi. Todas las células sonríen felices. Felices. Felices, relajados, Cuando sienten la felicidad esa pura, spells, uh, de esa conciencia pura, de las células, y más abiertas. El chi de las células se vuelve puro, más abierto. El chi de las células fluirá bien, se volverá más equilibrado. Y desde lo profundo de tu corazón sentirás haolá. Sabemos que cuando la conciencia está bella, el chi fluirá bien y el cuerpo se volverá saludable y más fuerte y más bello. La conciencia, esa maestra, se mantiene en todo el cuerpo y se funde con el cuerpo, el campo de chi. La conciencia cambia. In a state, y en ese bello estado, the body, da información a todo body, el cuerpo. Body, okay. Y todo el cuerpo se abre. Pure, todo el Most cuerpo, el chi brillante, healthy, se vuelve más armonioso, más saludable. Sentimos que todo el chi del cuerpo está feliz. Okay. Bien. Now. Hoy, ahora, in the pure with the nos vamos a mantener en este estado de conciencia más puro. Y sentimos la felicidad. And then feel, and feel love. Y al mismo tiempo sentimos el amor and universal, love. el amor universal feliz. Love is in big heart. El amor está en ese bello y grande corazón. Uh, this is pure consciousness, happy universal love. Ese es amor universal, de conciencia pura, feliz. Sonríe y siente realmente este estado. Uh, Usamos esa conciencia pura, de felicidad y amor universal. Para transformar todo el mundo, el campo de conciencia de la humanidad en todo el mundo. Y para cambiar el campo de chi humano. Ahora nuestras bellas conciencias se fusionan juntas formando un gran campo de conciencia hermoso universe, que se vuelve pure love state. un estado de conciencia pura y amor universal en todo el mundo muy armonioso y muy grande. Bien. Ahora usamos este estado para transformar el chi. Vamos a sostener una bola de chi. Many people have already changed the now. Muchas personas ya already changed el chi of their cuerpos. become pure. and harmonious. Many people already, already, already merged into the beautiful universe. Muchas personas ya se han fundido con el hermoso universo y están disfrutando de este estado. Juntos. Sentimos la conciencia pura de amor universal, okay. abriendo... Uh, the, human, fundiéndose con, world, con toda la humanidad, con, con toda la naturaleza. Todo es chi. Sentimos todo el mundo en nuestra conciencia muy claro, muy estable y relajado. Cerrado. Sentimos el amor universal y la felicidad. El espacio-tiempo es el espacio-tiempo del amor universal. Todo está en la completud. Deep muy profundamente en su interior es lo mismo que el universo infinito abrir muy disfrutable lleno de alegría Amor, todas las células de Chile. Amamos toda la humanidad, toda la naturaleza. El amor está en todo el espacio-tiempo. La felicidad también. Hello. Nos Occurs. The, the whole space ever will clearly. Podemos sentir con mucha claridad. Todo el espacio-tiempo, en todas partes. Todo el espacio está en nuestra conciencia pura. Cada segundo, the space is very clear. el espacio the -space, está muy claro. Esa completud de espacio-tiempo está muy clara. Es el estado de conciencia pura, de felicidad y amor universal que se abre. Se abre. sentimos profundamente el amor universal la conciencia pura en todo el mundo todo el mundo es una completud de amor universal todo y todos Uh, our our consciousness here, lab, is very powerful. siente nuestro amor universal en nuestro, universal, nuestro universal, campo de conciencia es muy poderoso y se funde con todo mm -hmm. lo profundo de nuestro corazón está completamente abierto Close. Siente que la, la... la conciencia universal y de felicidad es la que cierra de poquito a poco atrayendo el chi puro universal, nutriendo todo el cuerpo completamente. Deep, deep inside, in Llegando a lo más profundo, infinitamente deep. profundo, vacío. Deep, deep inside, muy, muy profundo se vuelve un universo infinito. Oh. Universal happy consciousness. Sentimos esa conciencia de amor universal y felicidad. Open, heart heart, Ese campo de conciencia se abre, el corazón se abre, time, se abre en todo el espacio-tiempo, el chi se abre. All the fail. Todas las células, todas las moléculas en el espacio-tiempo se abren. Abrir. Confía. Cuando abrimos, el amor de nuestra conciencia pura. Activa en todos el amor a todo el mundo dentro del corazón. El corazón de todos se vuelve feliz y lleno de amor. Cerrado. ¿Será? Yeah. When our is Sentimos que la información dentro de nuestro corazón es hermosa. Y así el corazón I se vuelve beautiful. hermoso, la vida se vuelve But hermosa. Siente esa verdad. Puedes imaginar que en el interior de tu corazón todo es bello. Solo hay belleza. Felicidad y todo el mundo está muy hermoso. Y cada pensamiento se vuelve bello. When you, when you see the word, cuando miras al mundo, tu información de belleza actúa sobre el mundo y al mismo tiempo sientes la belleza okay. del mundo. Abrir. Okay. Of Nuestro campo de conciencia bello y puro se abre alrededor del mundo, muchas personas siente que esa conciencia de amor universal se abre Hello. Se Pure sentimos la conciencia pura the is the pure la esencia es esa conciencia pura there, y desde ahí the pure universal love siente the el amor universal puro y la From felicidad You with the consciousness, awakened consciousness. Desde esa conciencia pura despierta. Conectamos con el doctor Pan. Grand Master, Nuestro gran maestro. Our teacher. Nuestro profesor. Universal love heart. Su bello corazón de amor universal. It's together, aunque. Um, uh, y juntos wow. Now, let's hear universal you know, universe consciousness become more powerful. More happy. Esa conciencia de amor universal puro se vuelve more powerful, more consciente. Okay. Abrir. Oh, we're the big the Okay. Llegué al gran campo de chi, de todo el mundo a abrirse. Everybody, everything, chi. Okay. Todo el, el chi de todo el mundo se abra, de todos. Nos relajamos. En el todo el mundo, muchas conciencias de amor universal están juntas. el mundo, muchas conciencias de amor universal están juntas. Y todo el mundo se vuelve bello. Sentimos la vacuidad en lo profundo de nuestro cuerpo. Y sentimos esta conciencia más pura. En lo profundo, en inside, profundo, solo la conciencia más pura. Yendo a lo más profundo y observa cómo esa conciencia pura en su interior es infinita. Abrir. Corazón a corazón. Siente cómo se expande la felicidad y el amor universal a todo el planeta, a todo el mundo. A la humanidad, al interior de la conciencia humana. Entonces, va a todo el interior de las células de chi so su, the world, a toda la naturaleza a todo en, en, el en el interior la felicidad y el amor universal Maya. sonrisa sonrisa You know chi. El chi feliz de amor universal Come on. Come back. All the happy stuff, regresa al interior de todas las células very pure, volviéndose muy puro, muy transparente. A deep, a deep Llegando muy profundo, vacío, sentimos este estado tan puro de conciencia, corazón, corazón. Ah. Sí. Felices. El interior está lleno de felicidad y está lleno de amor universal infinito que se expande y se abre. Corazón a corazón se expande. Va a cada espacio tiempo, a todo, a todo claramente. Ahora relajándonos. Cerrado. The the universe, love Nos relajamos, esa conciencia humana feliz. Claro. A lo más profundo está totalmente abierto. La conciencia de amor universal se abre beneficia beneficiando a todo. The whole world has become a universal love. Todo el mundo se vuelve amor universal world Relaja. Observa profundamente el interior del cuerpo vacío. Traemos el chi de regreso y las manos cubren tu chi. Siente una respiración en el cuerpo de chi profunda. Ok, separamos las manos a los lados. Y ahora despacio vamos a ponernos de pelle y practicar, empujar y traer y vamos a practicar con gran abrir y cerrar y luego a verter a todo el cuerpo y hacer Jung para fundirnos y transformar todo el mundo. Pies juntos. Hello, the eyes. Cerramos los ojos. Coming to the center of the head. Sentimos la conciencia pura bien al centro de la cabeza. Observe the whole body, breath, Observamos todo el espacio de chi del cuerpo vacío. Bai hui, lift up. Bai hui, elevado. Retrayendo el mentón. Relax. Nos relajamos the whole body, Sentimos todo el cuerpo de Sleep, but not sleep. Expande. Expand. Of her. with the whole universe nos fundimos con todo el espacio universal. Real. We become the whole universe. Space. Sentimos que nos volvemos todo el espacio universal. Our pure consciousness one. Sentimos que somos La conciencia pura en todo el espacio universal. Your consciousness, the universe, and love, universal, merge together, lead the whole universe, It's chi. All the a, abrir, Transform. a Today, the whole world is there, much more healthy information. Hoy oh, el mundo tiene mucha información, que no es el... feliz. Our... Our... Our... Ahora Richard, lo llenamos de felicidad Pan, y conectamos con el Dr. Pan, con la conciencia pura del Dr. Pan. Súbitamente so nuestro campo de conciencia infinito se vuelve brillante. That have great y sentimos que se crea una gran potencia. Whole el campo infinito de conciencia guía todo el chi del universo a elevar una gran bola de chi por el frente push and pull. para hacer... Empujar y traer. Elevamos las manos al ancho y alto de los hombros. Erguimos y levantamos las manos. Universal, el amor universal, el amor universal viene profundamente al interior, viene profundamente al interior, sentimos, respiramos el interior vacío, empujamos. La felicidad, el amor universal, la conciencia pura, se expande, empujamos, se abren. Y sentimos que nuestro amor universal va a todo el mundo. La felicidad, traemos. El bello chi viene a lo más profundo de nuestro interior. Va muy profundo. Mm. Empujamos. Mm. El amor universal transforma todo el, mm. el mundo en todas partes, a todos. Ah, y trae el chipuro y la información hermosa viene en lo más profundo del interior. Mm -hmm. el, el amor universal nutre a todo el mundo. Oh. Todo el mundo se vuelve Armonioso y pacífico Trae El amor universal Y la felicidad Vienen a lo más profundo Bello Empujar. Amamos todo el mundo y amamos todo. Traer. Todo lo más profundo llega a la felicidad y el amor. Empujar. Sostenemos la bola de chi. Palmas enfrentadas. Abrir. La felicidad y el amor universal se abren. Desde lo más profundo del corazón se abre. Siente lo más profundo en el interior. siente la conciencia pura y ese amor universal y felicidad interior um. Creo que el amor llena todo el espacio-tiempo, llenándolo todo. Hello. verde reinvertido contigo con la sensación de paz que siente como el corazón se llena de ese chipuro en el interior y llega muy muy profundo ah ah ah amplitude de el do muy no el cuerpo de Chi feliz muerto, la, se disuelve en todo el amor universal feliz. Y no. Se disuelve. La. Se disuelve. Vacío, sostenemos tenemos la bola de chi y elevamos el chi. Nosotros estamos en el chi. Siente que este es el amor universal, y feliz el chi de amor universal. Y las manos van por encima de la cabeza. cabeza, Vierte en el chi. El chi hermoso va a través de todo el interior, amándolo, amándolo todo y nutriéndolo todo. Va a través del tanti en alto, a través del cuello, a través del tanti en medio a través del tan tien bajo a través del espacio vacío de las piernas bajando muy profundamente dentro de la tierra espacio del cuerpo de chi. se expande elevando el chi siente el campo de chi. feliz va subiendo el chi nos relajamos más nos relajamos felicidad relaja Upon the head, hasta por encima de la cabeza. Push Vertemos el chi. Chant the relax. Solo nos relajamos. You're in the pure universe. Hacia el interior, el interior es, un universo, puro. es un universo puro. Es amor puro y el chi a través del tan tien superior. A través del cuello. A través del tan tien medio. Interior. a través del espacio de las piernas, nos relajamos, expandiendo el chi en el espacio interior del cuerpo, elevamos las manos por el frente. Todo el cuerpo de Chi vacío. Hasta el ancho y alto de los hombros. Nos relajamos y empujamos y traemos. Ay, durmiendo sin dormir. Nosotros estamos, somos el universo. Todo se vuelve más y más pacífico, tomando todo el espacio tiempo. Ah. profundamente el interior mm -hmm. amando todo el mundo mm -hmm. Giran las manos, se enfrentan. Abrir. Abrimos todo. Sí. Sentimos que todo el espacio-tiempo está lleno de amor universal y felicidad. elevamos el chin ah. arriba ah. Okay. por encima de la cabeza oh, yeah. el, el, el, el, el chi más el ching. Es universal va a través del Es el ching. alto cuello. Tanti en medio. Va a través del Tanti inferior. Va a través de las piernas. Va profundamente a través de la tierra So, tenemos una gran bola de chi. Todo el espacio interno de chi se expande en lo más profundo del espacio universal. Los grandes brazos de chi se elevan. Relájate lo más posible. Relajados. In the way of the universe, the inner siente la vacuidad del espacio interno de Chi que la vacuidad del cuerpo y la vacuidad universal reúne en Chi lo eleva la vacuidad interna Conecta con el universo, con el espacio de Chi. Chi, por encima de la cabeza. Convertimos el Chi. Va a través del Tantien alto. Muy poquito a poco, vez, se vuelve puro, armonioso, muy saludable, va a través del cuello. Va a través del tantien en medio. Va a través del tantín inferior. Va a través de las piernas. El espacio de la cuidad interno se expande y se relaja. Se relaja. Se expande. Elevamos el chip por el frente poquito a poco. Y vamos a practicar empujar y traer. Las manos se elevan. Empujamos gentilmente. El campo de, con, de Chi se funde con todo el espacio universal y el amor universal, y trae a lo más profundo del interior. In A conciencia pura de Mor Universal, becomes beautiful, Amamos lo más profundo. La vida, la vida es hermosa. Mm. Mm. Empujamos. con una sonrisa y tenemos, atraemos el amor universal a toda nuestra vida interna empujamos felicidad y amor universal wow todo el mundo, a todas partes. Mm. Disfrutamos de esta completud universal infinita. Earth. Earth. Pues nos volvemos Turn a liber, around each giramos other. las manos palmas enfrentadas Earth. claro y limpio relajados Profundo todo lo que puedas. Vacío, brillante transparente a través del cuello a través del tanti en medio y para el color limpio y claro vamos al tanti en inferior a través de las piernas, todo el interior del cuerpo se vuelve transparente. Sostenemos una bola de chile, elevamos. Vacío. Todo el mundo. Vacío. Come so where the head. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Because offer that head va a través del neck, antihemia, alto. El cuello. Mm, antihip, through the antihip, through the antihip, through the antihip, through Respiración profunda y suave, con una sonrisa interior. Siente que te amas a ti misma, a todo el mundo. And separate the hands Separate the the Separa okay. uh, have already. used our... have already. El amor universal y, y la conciencia pura y feliz para fundirnos sé, y transformar a todo el mundo y llevar beneficios a todo el mundo. Y al mismo tiempo, desde lo más profundo, el chi ha tenido un gran cambio. Your Así que todos tenemos que mantener este estado de Staying belleza de la conciencia, mantenernos en un estado de so, felicidad y alegría, a, pensamiento a, a pensamiento es amor universal, a universal creando una bella vida. Okay. Bien, Thank you gracias a, a todos. Ah, ¿no? ah. Ah. Ah. Ah. Se ha cortado la... Comunicación